Hola chicos, soy Carlos Vallejo del canal de Tino Shell Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a restablecer su nuevo iPhone 14 por si se les ha olvidado la contraseña o por si lo necesitan por cualquier razón. Lo primero que tenemos que hacer es conectar el iPhone a la computadora mediante el cable USB y lo tenemos que colocar en el modo recuperación. Para eso tenemos que presionar y soltar rápidamente el botón de volumen arriba. Luego hacemos lo mismo con el botón de volumen abajo. Y por último vamos a mantener presionado el botón lateral de encendido y apagado hasta que aparezca el logo de la computadora y de esta manera estaríamos en el modo de recuperación. Ahora vamos a utilizar el primer método que es mediante la reparación profunda de Reboot. En este caso vamos a utilizar nuestro software y esta es una muy buena alternativa para poder reparar el sistema operativo. Ahora, una vez que tengamos el teléfono conectado a la computadora y luego de haber ejecutado Reboot, vamos a darle clic al botón que dice empezar y le damos clic a la reparación profunda. En este apartado lo que se va a encargar el programa es de descargar el sistema operativo para posteriormente iniciar la reparación profunda. Aquí esperamos a que el proceso finalice. Recuerden que vamos a perder toda la información, pero si ustedes previamente habían hecho una copia de seguridad, la vamos a poder recuperar sin ningún problema. Una vez de que el proceso haya finalizado, el dispositivo se va a reiniciar y ya vamos a tener acceso nuevamente al iPhone. Luego de que el iPhone se reinicie, va a aparecer la pantalla de Hola o de Hello. Vamos a tener acceso al iPhone y ya sería cuestión de desbloquear el iPhone y configurarlo. Seleccionamos idioma, región, red wifi, código de seguridad, en caso tal, de requer eh, Face ID, bueno, la típica configuración de cualquier dispositivo de IOS, la típica configuración inicial, pero ya a partir de este punto vamos a tener restaurado nuestro nuevo iphone 14 súper fácil y súper sencillo la segunda alternativa que podemos utilizar para restaurar nuestro iphone es mediante la restauración con itunes ok el programa oficial de apple para eso vamos a primero a conectar nuestro teléfono nuestro iphone 14 a la computadora mediante el cable usb y así como hicimos en el caso anterior lo vamos a colocar en el modo recuperación presionamos y soltamos rápidamente el botón de volumen arriba luego hacemos lo mismo con el botón de volumen abajo y luego vamos a mantener presionado el botón lateral el botón de encendido y apagado hasta que aparezca el logo de la computadora una vez hecho esto vamos a irnos hasta el programa de iTunes y aquí le damos clic a la opción que dice restaurar iPhone ok y listo este proceso tarda porque iTunes se encarga de descargar la última versión de iOS 16 y bueno, se va a reiniciar el iPhone, se va a restaurar, vamos a perder toda la información, vuelvo y repito, si nosotros previamente habíamos hecho una copia de seguridad, vamos a poderla restaurar, pero ya luego de finalizar el proceso vamos a tener acceso al iPhone y lo vamos a poder configurar nuevamente, idioma, red Wi-Fi, región, código de seguridad... Nuestro Apple ID, nuestro Face ID, la típica configuración inicial en un dispositivo de iOS. Pero ya vamos a tener, en este caso, nuestro dispositivo restaurado con iTunes. Y aquí es cuando entra la tercera alternativa, que es mediante el restablecimiento en red. Recuerden que con este método vamos a perder toda la información, pero si tenemos una copia de seguridad previamente hecha, la vamos a poder restaurar posteriormente. Aquí tenemos nuestro iPhone 14 Pro, recuerden que este proceso funciona, sobre todo si hemos olvidado nuestro código de seguridad, entonces restauramos el dispositivo y bueno, ya vamos a poder tener acceso a las aplicaciones y a la información. Conectamos el teléfono a la computadora, lo colocamos en el modo recuperación como en los casos anteriores, vamos a presionar y soltar rápidamente el botón de volumen arriba, seguidamente hacemos lo mismo con el botón del volumen abajo, y posteriormente mantenemos presionado el botón lateral de encendido y apagado hasta que aparezca el logo de la computadora. Ahora nos vamos hasta el programa de Rayboot y aquí nos vamos hasta donde dice restablecer dispositivo. Vamos a seleccionar la primera opción, le damos clic al botón azul, el programa de Rayboot se va a encargar de descargar la versión más reciente de iOS 16 y va a iniciar lo que viene siendo el restablecimiento, la restauración de fábrica. Ya sería cuestión de esperar a que el proceso finalice, el iPhone se va a reiniciar, ¿okay? luego de finalizar todo este proceso, Recuerden que pueden recuperar la información si tienen una copia de seguridad previamente hecha pero ya por aparte Y luego de tener acceso vamos a desbloquear el iPhone y listo Luego de que lo desbloqueemos configuramos idioma, región, red Wi-Fi, absolutamente todo Ya tenemos nuestro iPhone 14 restaurado con este método alternativo Toda la información va a estar en la descripción del video Espero que les haya gustado, no olviden apoyarnos con su like, su me gusta Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Soy Carlos Vallejo y con el último